¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de capturas, hoy vamos a conseguir ampliar nuestro equipo aún más si cabe para tener todas las posibilidades de cara a los próximos líderes de gimnasio porque tenemos muy pocas vidas y hay que intentar jugar lo más inteligente posible. Me pongo los cascos hermanos y vamos a... Comentar el tema de las rutas, ¿vale? Lo primero, eh, si no habéis visto el capítulo de ayer, ir a verlo porque fue espectacular O sea, un combatazo contra Giovanni Que yo hoy, lo único en lo que estoy pensando es en tener un episodio tranquilo Porque llevamos una rachita, una rachita de malditos locos A ver, equipo Pokémon, lo tengo tal y como estaba, no lo he tocado ni nada Simplemente he ido a curar para estar ya ready for the party Vamos a ver mmm, Hemos hecho un equipo de puta madre para Giovanni pero al final solo usé a Fibo y a Fabio, o sea, fue <risa> lamentable. Eh, tenemos que quitar unos cuantos, porque ahora es todo tipo agua, tipo fuego. De verdad, hay que quitar Pokémon. Lo que no sé es a quién, sé a quién sí que voy a meter en el equipo, que es obviamente a Genjaro, a Susanaro, nuestro Gengaleo. Porque eh, me ha dicho Splayon que hay que usarlo sí o sí, así que lo vamos a meter. Y voy a quitar a Jorgito, me sabe mal, pero es que ya tengo demasiados de tipo agua, fuego, etcétera, etcétera. Y este, pues, como que tiene los dos tipos. ¿Y qué más quito? Pues seguramente Guiada o Mega Blaze eh, Van a tener que irse fuera Alguno de estos porque mm, Se nos repite mucho el tipo El agua y el veneno, el veneno no lo tengo Tampoco tengo el eléctrico, hay que decidirse También el tipo volador ¡Ah! No sé con cuál quedarme chicos, no lo sé Voy a ir dejando a Escoliados de momento, ¿vale? Vamos a dejarlo porque sí. No, no porque sea definitivo. Para el gimnasio no sabremos no sé lo que haremos. Si tenéis alguna sugerencia de equipo para el gimnasio, dejadlo en los comentarios. Muy probable que entre a lo mejor Señor G, si no capturamos uno mejor que este. A lo mejor entra Moya, que con el tipo veneno, el tóxico, etcétera, etcétera, podemos hacer bastante. Puede ser inter interesante. A lo mejor entra Chris. A lo mejor Fandúo, que es tipo fantasma, puede ser clave. De momento lo vamos a meter, porque ese tipo, siendo tipo fantasma, pues... Lo podemos ir revelando, pero no, no tengo yo todas conmigo, ¿eh? Con este equipo, no las tengo todas. Y ya estaría, salimos de aquí, chicos. Y vamos. Lo primero. Lo primero que quiero hacer es eh, usar vuelo. Que se lo tengo que enseñar a alguien porque Darío murió. Nuestro amigo Darío, hermanos. Vuelo. ¿A quién se lo enseñamos? ¿Susanaro puede aprender vuelo? ¿En qué momento? ¿Y Fabio no puede? Yo estoy flipando. ¡Qué lamentable! Pues a Rambo, ¿no? Obviamente, o sea, es volador, así que le enseñamos esto y quitamos picotazo. Yo creo que sí, ¿no? Le quitamos picotazo y le enseñamos vuelo. Vale, muy bien, esto es, esto es un salto de calidad importante para nuestro amigo Rambo. Vamos a volar y vamos a irnos a Ciudad Celeste tranquilamente, aunque estamos cerca, pero da igual, volamos porque podemos, es gratis, servicio gratuito de Pokémon explotados. Y ya está. Y en la ruta 25, aquí mismo no capturamos. Así que, sin más dilación, compitruenos. Primer Pokémon de la ruta número 25 es un pedazo de. ¡Oh! ¡Abra! ¡Abra un Cher! ¡Abra un. Otro de tipo agua, en serio? No te creo. Otro de tipo agua psíquico, chicos. ¡Agua psíquico! Eh, vale, le voy a tirar Superbola, ¿eh? no pienso quitarle vida Masterbola, sí, Masterbola no Masterbola todavía no, ¿vale? Todavía no Superbola que se lleva este Abra Y por favor, vente para el equipo Uno, dos, tres ha sí, atrapado, hermanos Voy a preparar lo de los motes, que no lo he preparado Soy retarded. ¿Quién se va a llevar este mote? Mucha suerte, compito no A ver quién se lo lleva Este Abrauncher ah, todopoderoso Alfa Raptor Enhorabuena, Alfa, claro que sí Le voy a poner este motecito como está mandado, alfa le pega además Me gusta, ¿cómo se escribe? Al FHA, ¿no? Alfa uh, Y estamos, al PC de Bill Tipo psíquico contra el fantasma No nos viene muy bien, por no decir que nos viene Como el ojete, pero Bueno, es un gran Pokémon, ¿qué más podía haber salido aquí? Vamos a mirarlo, por curiosidad Así en plan rápido, ¿algo más? ¡Oh, un Caterbug! ¡Uf, menos mal! Menos mal que lo que ha salido ha sido el Abra, eh ¿Qué más hay? ¡Team Dish! Oh, también podría haber salido Team Dish, que no lo tenemos Que hubiera estado guapo, planta, agua también, es que hay... ¿Cuántos Pokémon de tipo agua hay en este juego? ¿Alguien lo sabe? Porque es verdaderamente increíble Y ahora vamos a volar al... a ver, Rambito, nos vas a llevar aquí, justo al túnel roca Porque encima está la ruta del generador donde podemos capturar también, ruta número 10 Aquí estamos también podríamos capturar el agua, pero tengo tantos de tipo agua que me da un poco de arcada, un poco de asquete. Así que, 3, 2, 1, primer Pokémon de la ruta el número 10. No, este le tenemos, este le tenemos, este no vale. Ahora sí, chicos, otro más, venga, va. Primer Pokémon de la ruta número 10. Es Cravarou. También lo tenemos. Nada. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno, vale? Primer Pokémon, por favor. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ferrotor! Ferrotor, ¡Vamos! Está chulo, me gusta, me gusta Voy a tirar la Superbola también, me quedan nueve, tendríamos que ir a, a comprar Antes del siguiente, de la siguiente ruta tocha, uno, dos, ¡no! Iba, iba ya, estaba yo ahí bailando y no salió, chispa, un tipo eléctrico otra vez, ¿eh? Un tipo eléctrico, chicos, esto es, bueno, Superbola, no quiero tener que golpearte, hermano no quiero tener que golpearte, ala de acero, vale, esto me quita basura eh, Además es, es, si no me equivoco, ala de acero es por un cuarto, ¿no? Intuyo Uno, dos, tres, sí, ahora sí, claro que sí, Ferrothorn. Pokémonazo, Pokémonazo que evolucionará en Elec Electrothorn o algo así se abalanza sobre sus enemigos para hacerles daño con sus pinchos. Si se enfada, explota. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¿Quieres ponerle un mote? ¡Hombre, que si le pongo mote, hermanos! ¡Hombre, que si le pongo mote! ¡Alfa raptor enhorabuena. Ahora le toca a otro. A otro compitrano! Llevarse mote. ¡Egotzón! ¡Egotzón! ¡Ostras, que nombre más complicado, ¿no, hermano? Enhorabuena, eres un... Un Voltor. Un Ferrozor. Egotzón. A ver, que lo escriba bien. Voy a mirarlo por si acaso. Egot... Ahí vamos Oye, ni tan mal, ¿eh? Vamos a lo mejor a bajar por aquí, ¿vale? Vamos a ir por esta ruta, hacemos unos cuantos combatillos, yo creo Y... Y de paso leveleamos a nuestro... A nuestro poderoso Rambo, hermano Cambiamos No, vamos a levelear a Libby, o no, o a Rambo ¿Qué es más inteligente, chicos? ¿Levelear a Libby, que va por felicidad? ¿O levelear al Rambo? El Rambo lo podemos levelear con caramelos raros, siempre... Pero el Eevee va más por, por felicidad Vamos a hacer eso Igual conseguimos evolucionarle hoy, sería épico PC de Bill, movemos Y sacamos al Eevee al equipo Dejamos a... Pff, vamos a dejar al fandúo, ¿vale? Este le podemos levelear con, con caramelos raros Tampoco es necesario Vamos para abajo, chicos Ruta número... ¿qué? Número 12 Aquí podemos tirar la caña Pero no le voy a tirar la, la caña vieja Vamos a ir a por la super caña y de paso podemos pillar al Snorlax Ojo, que no me acordaba de esto eh. Primer combate, hermanos Vamos a reventar con ibi a muerte Bien, ha picado algo A ver quién ha picado Yo Tres Pokémon ¡Olo! ¡Olo! ¡Cin! ¡Chinchuk! ¡Chinchuk! ¡Chincucle! ¡Chinque! ¡No entiendo! <risa> vale, esto será roca o bicho Roca o bicho Roca o bicho Vamos a hacer golpe cabeza Ahí que va Vale, es neutro Es bicho, es bicho es bicho, retrocede, retrocede. Voy con eh, retribución y hasta luego. Perfecto. Otro chinchucle de estos. Chinchucle. Seguimos. Es, es chimecho con shackle. Chimecho... Chimecho. Con shackle. <risa> Qué lamentable. Qué lamentable. Doble ataque que no me quita nada. Retribución, hasta luego. Y otro más, ¿no? ¡Oh! Gulpiwa. Gulpiwa, chicos igual con Gulpig, ostras, cualquiera de estos Lo podemos capturar, eh. pero otro tipo agua no, por favor O sea, por favor, no quiero más tipos agua, ¿vale? He tenido suficiente, he tenido suficiente A lo mejor ese era tipo lucha A lo mejor, nunca se sabrá Nunca lo sabremos Lucha veneno, esa combinación está chula Es la de, ¿cómo se llama? La de, ah Me acordaré, no, no quería luchar contigo Pero bueno Eh. La Kronk. joder, Kronk es lucha veneno Y es una combinación muy guapa Fisherman, el tipo psíquico, te revienta, también te digo. ¿Tres pokés? No, ¿dos pokés? ¡Tentalun! ¡Oh! ¡Ostras! Este le viene el barco, chicos. Este le viene el barco leveleando y vosotros no lo visteis. Para los que no lo hayáis visto, pues aquí está. Pero al ser tipo fantasma no tengo nada para golpearle. Así que aquí viene rápidamente Light para reventar de un... ¡Pah! Mordiscaco y obviamente estamos muy por encima de nivel, así que hasta luego. ¿Qué más tiene? ¡Otro chinchucle! ¡Chinchucle! Chinchucle, tío. Quiero un chinchucle de estos. Está chulísimo. Golpe cabeza. Critico. Pau. Perfecto. Nice. Pues seguimos. Otro combatillo. Vamos a hacer todos los combates. Y tampoco perdemos nada. Golpe one, Golpe cabeza. Venga, siguiente. Tritubis. Uh. Uh, este es nuevo, eh. Este es nuevo. Trit. ¿Tirt? Ah, Tritubis. Ah, sí, lo vi en el barco también. Es verdad. Tritubis. Será veneno roca, ¿no? Entiendo. Eh, voy a hacer empujón a ver. Vamos a probar. Aunque el veneno es neutro. Uh. No es muy eficaz, compañeros Picotazo venenoso Cuidado Cuidado que no quiero problemas de que me envenenen Vamos con Mega Blaze Picotazo venenoso No te creo No te creo eh, Rayo, lo tiene que matar Rayo, lo matas Lo matas, lo matas, lo mato Es tipo agua también Flipo, tío Flipo con el tipo agua está, está en la sopa ¿Qué ha dicho que va a poner? No lo sé Vamos con Chris ¿Y qué más tienes? ¡Oh! ¡Hola! Este es nuevo ¡Horsimask! Mask! Horse, horse mask, eh, Tipo agua Fantasma, entonces, ¿no? a oh, Este me encantaría tenerlo Pues si es fantasma, mal Mal, mal, mal Light, vamos a reventar Rabia, vale, mordisco Adiós, ¿y qué más tiene? Otro chinchucle Vale, pues chinchucle, Chris Golpe cabeza Retribución y hasta luego ¿Qué más tiene? Nada más, vale Vale, cuidado con el envenenamiento, eh Creo que llegamos de sobra, pero voy a volver corriendo ¡Ah! ¡Que se muere! Llegamos al centro Pokémon En plenas condiciones ¡Cúrame, enfermera! hoy! Chicos, minuto 14 de vídeo No está tiempo al Snorlax a coger la caña Y a seguir capturando Snorlax, hermano, ¿quieres tocarle la Pokéflauta? Se viene ¡Ay, mierda! ¡No he comprado Pokéballs! Me cago en champito pato hermanos No he comprado Superbolas Soy retrusado Ah. A ver, la estrategia la sabemos. La estrategia la conocemos, que es bajarle el ataque lo primero. Porque... Ah, no, que ya no tengo danza pluma. ¿Ese tenía danza pluma? ¿Puede ser, Fabio? Puede ser que tuviera danza pluma, ¿verdad? ¿O me equivoco? Reducción, ¿vale? Aerochorro. ¡No! ¡Mierda! Me... Es que soy retrasado, tío. Es que de verdad que soy imbécil. No lo mates, no lo mates, no lo mates. ¡No! ¡Oh, en rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! Vale. No, ¿No tiene, no tiene pluma ¿Se lo quité o qué? Soy imbécil Bueno, vamos a, a tirarle la Superbola No voy a gastar la Mastery, eh, ni de coña Pero ni de coña hay que va la Superbola! Snortank, estás en rojo, por favor Por favor, uno, dos ¡No! ¡Ay! ¡Ah, se va a atascar, eh! Alivio, me da igual, Superbola Mientras no tengas nada para curarte con Pitrueno Estamos bien en rojo Y no se mueve, qué bien Cornada, crítico Cornada, crítico, cambiamos ya no tengo intimidador. Voy a meter a Fimo, que va a aguantar yo creo bien los ataques del Snortank. No creo que sea un gran problema. Y seguimos. Insisto, me quedan cuatro superbolas y si no con Pokéball, lo cual no creo que pase, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Amazing! ¡Amazing! Hermanos, tenemos un Snortank. ¡Ostras! ¡Qué rápido lo hemos capturado! Estaba flipando. Pensaba que no, que no podíamos, ¿eh? No sé qué pone ahí, ni lo puedo leer. ¿Lo que? ¿Le pones mote? ¡Hombre! ¡Hombre! Hermanos, ¿quién quiere el mote de este Snorlax? Mucha suerte, hermanos. Que os toque al mejor, al que más suerte tenga. ¡Snortank! Super Tiafi! Tiafi, Compitrueno ¿no querías mote? Claro que sí, hoy era día de motes. Y por supuesto, te ha tocado. ¡Tiafi! ¡Tiafi! Ahí va. ¡Tiafi! ¡Perfecto! Tiafi fue transferido al PC Bill Y ya estaría. Ok, pues por aquí abajo ¡Oh! Ah, vale, digo, un guiarado rojo o algo así No, es un, es un puto pez Vale, <ríe> que lamentable Hola, pescador, ¿me das la super caña? Soy el hermano del gurú, me encanta pescar ¿Te gusta pescar? Sí, pues toma, ¿qué me das? ¡Super caña! ¡Vamos! Tenemos, chicos, la mejor caña del juego Y con esto podemos capturar Usamos la super caña y mucha suerte, chicos ¡Quiero el fantasma! ¡Quiero el horsey! ¡Quiero el horsey! ¡Por favor, primer Pokémon de la Ruta 12! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horsimask! ¡Horsamask! Lo quería, tío, lo quería y lo tenemos. Joder, no he vuelto a comprar Pokéballs. Bueno, está a nivel 23. Este es más capturable que el Snorlax, ¿eh? Este es mucho más capturable. Vamos a poner a Fimo, que va a, ser, va a aguantar bastante bien, yo creo, los golpes. A ver, Hidrobomba lo falla. Tiene Hidrobomba. Perfecto. Y le voy a tirar directamente una Pokéball. Vamos a tantear, ¿vale? Vamos a comprobar cuánto aguanta este Horsimax. En plan, ¿cuánto to ¿cuántos toques? ¿Uno, dos? ¿Tres? ¡Uh! Vale, vale, vale. Está cerquita, está cerquita. Es capturable, ¿eh? Es muy capturable, chicos. Con Pokéball incluso. Me voy a sacar el Nepe aquí. Y lo voy a capturar con una Pokéball sin quitarle vida. ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! No hemos fallado prácticamente capturas en esta serie, ¿eh? Cosa que suele ser rara. O sea, normalmente suelo fallar muchas. Pero en esta serie... ¡Incredible! ¡Amazing! ¡Amazing! Vamos a... A ponerle otro mote, claro que sí O sea, esto es esto es un no parar Este Horsy puede ser para el gimnasio, chicos ¡Un pepinote! Pero de los gordos ¡Mucha suerte! ¿Quién se lleva el mote? ¡Vicky, Papa Suprema! Esto me lo dijo eh, Sofía, la que le puse el mote de sofá que, el, que su amiga quería Que la llamase Papa Suprema Pues nada, Papa Suprema, enhorabuena Eres un pedazo de Horsy Mask que me mola un huevo De verdad, eh Pero de verdad que me flipa, de hecho, me gustaría levelearlo hoy, su Papa, su Pre, no entra, tío, no entra No entra Papa Suprema, no entra, tío Ah, qué mal, Papa Suprem, vamos a dejarle en Papa Suprem <risa> Papa Suprem Es buenísimo, buenísimo el nombre Muy bien, por ahí no puedo pasar, entonces ¿Voy a necesitar corte, ¿En serio? A ver, señorita, ¿puedo pasar? Gracias. Pues nada, seguimos adelante, chicos. La vida es así, golpe cabeza, polvo veneno. No. No. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Polvo veneno. Mm, pongo a este porque a este no le afecta, psíquico. Hasta luego. Vale, vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me han venenado, ¿eh? Y este tiene 81 PS. Bueno, aguantamos. Yo creo que aguantamos, ¿eh? De hecho, puedo volar en cualquier momento. Ya tenemos vuelo, ya, ya somos... Ya somos unos cracks. ¡Hola! Cuatro pokes. Un pitnap. Mm, voy a atacarle golpe cabeza. Lo mato un golpe. Somos buenísimos. Somos buenísimos, hermanos. Otro pitnap. Golpe cabeza. Pum, pum. A tu casa. Peach Un Peach wine Peach Hacía mucho que no veíamos a Peach Seguimos. Hola, Peach Cuidado, eh. Mucho cuidado. Golpe cabeza. Velocidad extrema. No. No me quites mucho, Chris. Chris, Chris, Chris. Vale, lo aguanta bien. Golpe cabeza. Y estamos a poco, eh. Voy a cambiar. Voy a cambiar, va a tocar volar, pero bueno, tampoco me preocupa Excavar La mama que lo parió, vamos con Fabio Esquivamos el Excavar Y voy a hacerle agua lodosa Lo mato, ¿no? Ahí está Muy bien, y Chris Ubal 32, ni tan mal Ni tan mal, Miau Mikiu Ese es para Light, pero vamos a sacar a Mega Blaze Que está de tope de vida y puede reventarlo Rayo Y le dejo un PS, otro rayo Y hasta luego, muy bien, muy bien Muy bien, buen combate chicos, buen combate Vale, vamos a volar porque estamos un poco tocados Y de paso compramos pokebas que van siendo necesarias ¿Quién podía volar? ¿Quién podía volar? ¡Ostras, que no tengo vuelo! I I oh, oh, oh. ¡La cagada y el gol! ¡La cagada y el gol! Aquí le tengo que le tengo, ¿me tengo, ¿me tengo que tengo enseñar el vuelo a, a, al fantasmita? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Perdón, al, al genjaro ¿Dónde están la, las MTs? Aquí Vuelo No te creo que se lo tengo que enseñar a Susanaro ¡Qué desastre es este, tío! Pues nada, le enseñamos vuelo. Le quitaré... Tío, no le quiero quitar impresionar, ¿sabes? A ver, descanso tengo la MT, ¿sabes? Y descanso no te creas que... creo que la... No creo que lo, lo use mucho. Voy a quitar descanso. Me sabe mal porque descanso es, es buen ataque. Pero bueno, le enseñamos vuelo, tío. ¿Qué, qué, qué? Qué lamentable esto que está pasando en este instante. Solo por salvar al Libby. Ya ha curado compitruenos. Tenemos a nuestro equipo preparadito. Y he comprado bolsillas. He comprado 33. Que sobren. Que sobren y no que falten hermanos. Claro que sí. Vámonos a la siguiente ruta. Porque aquí no podemos capturar. Ya hemos mirado que hay que hacer corte. Si no me equivoco aquí a la derecha. En efecto. Así que... Como no quiero enseñarle corte a nadie, vamos a ir a la siguiente ruta y así es la vida. A ver, señor, quiero pasar, por favor, que quiero capturar. Gracias, hermano. Continuamos. Es por aquí, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ruta 14, compañeros. Eh, vale, puedo esquivar esto. Oki doki. Y aquí tenemos... ¿Corte otra vez? No te creo, niño. ¿Por qué corte todo el rato? No lo entiendo. No quiero. Vale, ruta siguiente, chicos. No da igual. Ruta 13, ¿no? Ruta 14 tampoco. Pues ruta 15? ¿Esta ruta 15? ¿Esto es ruta 15? Es ruta 15, chicos Vale, pues Última captura, chicos Del día de hoy Ya me cansaba de capturar suficiente Te hemos tenido Así que 3, 2, 1 Última captura Del día de hoy A ver qué se viene Ruta número 15 Pitnap. No vale Ya lo tenemos Escapamos Venga, va Va Va Algo bueno Siguiente Pokémon De la ruta número ¡Oh! ¡Team Dish! ¡Team Dish! Vale, Team Dish me gusta Team Dish me gusta eh, Superbola, Superbola, directamente Paso de quitarle vida, aunque creo que le podemos quitar vida Y no le mataríamos, pero bueno, uno Dos, tres Vale <ríe> Fácil, sencillo y Rápido, chicos, ahí está, Team Dish ¿Qué pasa con Pitrueno? El tipo agua planta Otro tipo agua, es brutal O sea, lo de los tipo agua en este juego Es que no tiene ningún maldito sentido Le ponemos mote y chicos Último mote del día de hoy que me estoy cansando A poner motes, es increíble ¿Quién se lo lleva? Tom, con Pitrueno, Tom Enhorabuena, te llevas el motecito De Team Dish Ahí está, de Tom, le voy a llamar eh, Le voy a llamar de Tom Sé que se podía llamar Tom, no, no, no, The Tom Claro que sí Ahí está. Pues muy bien, chicos. Eh, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Podéis dejar un like, apretar ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Chaos 2: Harlock. Cuidado que se viene gimnasio, ¿eh? Yo solo digo eso. Cuidado. Chao. Chao.